Buenas noches. Estamos aquí iniciando una transmisión el viernes 30 de diciembre, el último viernes del 2016. Por fortuna, muchas gracias por sumarse. Muchas gracias por sus comentarios. Quiero ponerles nada más este esta síntesis que es un video bastante bien elaborado para que entendamos por qué por qué hay tanto mal humor social frente al gasolinazo. Esas fueron las promesas que hizo. Saludos desde Nueva York a los que están aquí a Go Epsilon, a los que se están sumando en esa transmisión. Nada más veamos, es muy breve. Se trata de que cada familia mexicana sienta los beneficios de un buen gobierno día a día. Y honrando mi palabra con los mexicanos, no propondré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 Seguiremos quitando obstáculos. Cambio la pantalla para que nos veamos. No sé de qué se sorprenden. No sé por qué quieren hacernos creer que esta es una medida racional, que hay que eliminar los subsidios, cuando ellos mismos dijeron que no iban a haber gasolinazos. Este es el incremento más duro en los cuatro años que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero además también están diciendo que no tiene que ver con la reforma energética, sino con un asunto de impuestos. A ver, aquí les voy a dar nada más algunas, algunos datos eh, que nos están eh, indicando que, por supuesto, esta crisis... Este descontento social no solamente de los grupos privilegiados, como ellos dicen, no solamente de las clases medias, sino de todos los mexicanos, porque todos vamos a sufrir los efectos del incremento de las gasolinas. Eh, buenas noches, muchas gracias a los comentarios, que espero que sigan siguiendo a Homo Zapping. Nada más para que ustedes tengan una idea, eh, la producción de hidrocarburos y petrolíferos en los cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto cayeron y cayeron más después de la reforma energética de diciembre del 2013. En el caso del gas natural cayó 10.5%, en el caso de las gasolinas 27.6%, no se construyó ninguna refinería no se habilitaron las refinerías existentes, que dice que Pemex no tenía recursos o no tiene recursos, ¿cómo va a tener recursos si lo han saqueado fiscalmente? ¿Cómo va a tener recursos Pemex si la corrupción ha sido desatada? ¿Cómo va a tener recursos Pemex si lo que han hecho es irlo desmantelando para beneficiar a futuros inversionistas eh, privados? Pemex no es una empresa de ellos, Pemex es una empresa de los mexicanos, y 22.5% del gas licuado cayeron durante la producción durante eh, estos dos últimos años. En proporción las importaciones se elevaron. Las de gas natural importamos el 32.9% casi el 33%. En el caso de las gasolinas importamos el 33 o sea se aumentaron perdón, el 33.6% y en el caso del diésel el 39.3%. El 59% del mercado interno depende de las importaciones de gasolina. Es decir, Pemex o nosotros los mexicanos solo resolvemos el 41% restante de ese mercado interno. Esto no tiene que ver con la reforma energética. Esto entonces ¿con qué tiene que ver? La balanza comercial petrolera en estos dos últimos años de, pasó de un saldo positivo de 1.904 millones de dólares en 2014 a un saldo negativo de, de, de 11.196 millones de dólares. Era esperable un incremento a los impuestos porque, como me contestó el senador Gil Suart, en un Twitter no les da, pues claro, ¿cómo les va a dar? Se han desmantelado, han robado, han saqueado a la gallina de los huevos de oro. Efectivamente, no se acuerdan, como dice aquí un comentario, que con Felipe Calderón se comprometieron a construir una refinería en Hidalgo, que habían 10 mil millones de dólares comprometidos, fue, según esto fue la crisis económica del 2008. Pero también, han ido desmantelando las refinerías que le costaron al país, que le costaron a nuestros impuestos. Es un desmantelamiento anunciado y un golpe a la economía nacional. ¿Por qué se sorprenden de que estemos enfurecidos? ¿Por qué se sorprenden que la gente esté realmente molesta? Creían que bueno iban a decir, ¡ay sí, cierto! Nosotros, los mexicanos, tenemos una de las gasolinas más subsidiadas del mundo, entonces pues vamos a aumentar los precios de las gasolinas porque solamente van a afectar a esos de clase media que usan carros. Por favor, ya están los distribuidores de la central de abastos en la Ciudad de México diciendo que van a elevar el 25 al 30% los precios de los productos que se transportan a la Ciudad de México. Y ya no hablemos de la inflación que está pronosticando el Banco de México eh, que ellos ya movieron del 3.3 al 4% y hay otros cálculos que indican que va a rebasar el 5% en fin estos comentarios y estas, eh, estos datos que quiero compartir eh, esta noche no es para eh, echarle más gasolina al descontento sino para que este gobierno y nosotros entendamos que no se puede seguir jugando así con los recursos naturales de un país y que efectivamente las promesas que se hicieron y el incumplimiento de esas promesas es lo que está enfureciendo a la gente y es responsabilidad de este gobierno no es responsabilidad de la volatilidad del mercado es responsabilidad de este gobierno haber sobregastado y sobreendeudado las finanzas públicas y ahora están necesitando de dónde van a sacar impuestos híjole creo que lo entendimos tarde eh, y creo que en este sentido hay que informarnos y no solo enojarnos porque con la información además de darle una explicación a nuestro enojo vamos a darle un sentido a las decisiones futuras para que no vuelva a ocurrir esta pesadilla en la que ya estamos metidos buenas noches no nos vemos mañana, que es sábado 31 de diciembre, les deseo muy feliz año nuevo muchas gracias por estar aquí al pendiente, vamos a hacer más eh, coberturas o comentarios editoriales a través de esta cuenta de Periscope y a través también de Facebook Live que pasen muy buen fin de, eh, fin de año eh, que la vida sigue, el país es más grande afortunadamente que sus malos gobernantes. Pero vaya que estos están rompiendo el récord. Buenas noches.